Hola amigos del canal, el juego de hoy se llama, o lo he traducido como enraizado en la oscuridad No sé de qué va, ¿lo probamos? Yo creo que sí, venga, ¡a por él! Uff, bueno, empezamos... ¡Ostras! Empezamos tocando una puerta... Y, y no han dado un mazazo y no han encerrado en algún sitio Somos la mano <ríe> ¡Qué guapo! Mira, hay raíces Pues sí, he enraizado Vale No podemos abrir nada ¿Qué pasará aquí? A ver Estamos encerrados como en un sótano Me da la sensación que hubiera agua en el suelo Pero creo que no Esto está cerrado Aquí hay... Un muerto, un cadáver o algo, ¿no? Pero se oye unos latido de un corazón Dios, como suena, mira, una llave Yo creo que será para aquella puerta, la de salida No, vamos a probar, a ver Efectivo y wonder Vale Pues vamos Y aquí parece que hay una especie de máquina Y hemos parado la luz ya no podemos usarla más. Pero las raíces van saliendo. ¡Dios, qué sonido terrible! ¡Dios, qué guapo! ¡Qué efectos más auténticos! ¡Qué gráficos más antiguos! En el sentido de así, de parecen antiguos, pero qué guapo está. Aquí tenemos dos cosas que hacer aquí. No, aquí no vamos a hacer nada. Y por aquí, por la puerta, a ver que nos vamos a encontrar. No podemos pasar. Una luz apagada A ver qué podemos hacer Aquí Una palanca Espérate, vamos a darle al cacharro este A ver No El cacharro sale ahora Ostras A ver si podemos darle aquí Tampoco. Vámonos para acá. Hostia, le hemos arrancado la mano. <ríe> ¡Qué chulo! Parece que tiene un destornillador, a ver. Ah, pues sí. Hemos puesto en marcha algo, pero... Aquí no podemos hacer nada, a ver. Aquí tampoco. Hostia, qué cosa más guapa. Aquí parece que hay un armario. ¿Dónde estaba el muerto? Porque.. Me estoy sospechando que hemos cambiado el arma. Otra llave. Cada objeto tiene una función y vamos pues desbloqueando las funciones conforme vamos jugando, pero a ver Por aquí he pasado antes que sí, abrimos una puerta Dios, qué sonido mon. Ostras ¿Y eso qué es? Un corazón Y cabeza Dios, a ver Dios, hemos cogido como el corazón de algo Y lo está destrozando Y se ha apagado No he entendido nada A ver, que analice A ver, vamos a analizar esto Hemos ido a un sitio, hemos hecho lo que teníamos que hacer y se ha acabado. Nada, pues ya está. Este es el final. El final la verdad que no me ha hecho mucha ilusión. Está muy bien animado, pero no me ha dado ni un susto a mí. Sinceramente, el juego pues, me ha dejado a media. Le pongo un 6 porque está muy bien. Pero por lo demás me ha dejado a media, así que con esto pues me despido. Así que chao y hasta la próxima.